Jordani Valdespín, quien tuvo una actuación ofensiva destacada en la victoria en entradas extras, la entrada número 15 para los Tigres de Licey frente a las Estrellas Orientales, también vimos cuadrangular para Jordani. En las últimas semanas hemos visto que has mejorado tu, tu ritmo ofensivo y que le has estado conectando bien a la pelota. ¿Has hecho algunos ajustes, Jordani? Bueno, sí, tío, hay que darle gracias a Dios por todo, tú me entiendes. Y... Nada, lo que yo siempre digo yo, el terreno de temprano, trabajar lo que tengo que hacer y nada, me mismo estoy trabajando extra lo que antes del juego y para ponerme ready, coger el swing que yo tengo que hacer y gracias a Dios hoy pude conectar para par de, par de importantes para el equipo y ayudar al equipo a ganar. ¿Y cómo ustedes hacen en un partido de entradas extras para automotivarse con hambre, cansado y todo eso y tener que jugar mañana un partido temprano? No, tú sabes que ya esto es lo que nosotros, lo, nosotros decidimos, tú me entiendes, jugar béisbol y uno nunca sabe si vamos a jugar nueve innings o cómo vamos a hacer hoy que jugamos 15 entradas, tú me entiendes. Y nada, nos, mantuvimos, nos mantuvimos juntos toditos, dando ánimo al equipo, tú te, hacíamos jugadas y nada, tú, al final tuvimos la victoria. Gracias Jordani, felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más de Licey TV, estuvimos conversando con Jordani Valdespín, otro de los que tuvo una actuación ofensiva muy buena para la victoria número 15 ya de los Tigres de Licey.